Bueno, buenas chicos Estamos aquí en el unboxing de mi nueva adquisición Tenemos aquí preparado el cúter y todo Para por si hace falta Y es esto, la Polaroid Cube es nueva, así que no sé si habéis oído hablar de ella y tal, pero bueno, vamos a hacer el unboxing. Vamos a abrirla despacito, así dejamos esto por aquí. Esto. Esto podemos abrir aquí. Ole. Esto por aquí, esto por aquí, pim, pam. Ole a Aquí las instrucciones. Que nos dicen cómo abrirla y tal. Con una monedita, la parte de atrás se abre girando y se mete la. La micro SD y se puede enchufar para el ordenador. Elegir 720, 1080. Aquí vienen las instrucciones. Bueno, esta es la garantía. Garantía. Y esto son... User Guide. La guía del usuario. Mira, aquí te viene todo. Lo que necesitas saber para... Tener la punta. Esto lo quitamos por aquí. Es un plastiquito. Le quitamos el plastiquito. Y esto está pegado. Que tiene un imán ahí. Mmm, mi Uy plastiquito, plastiquito, fuera plastiquitos, fuera esto, vamos a ponerlo aquí encima y bueno, aquí la tenéis, es diminuta, o sea, esto es lo que ocupa es una castaña, yo me la cogí en color azul porque me gustó, me pareció muy, muy cookie, como quien dice, muy cookie y eso, a ver, esto por aquí. Aquí tenéis el USB que vendrá para, para el ordenador, para pasar la, los vídeos y tal, o fotos. Fotos 6 megapíxeles, graba en 1080 a 30 frames, y en 720 a 30 frames también, por segundo. Y es resistente al agua, y luego tenéis accesorios también para comprarle y tal. Y eso es todo. El cúter usado, para la mano. Y eso ha sido todo. Por la Unboxing hecho y ahora probaremos a ver cómo se ve la camarita. Bueno, chicos, espero que os haya gustado, si le dais like, os agradece siempre y si compartís el vídeo, pues espero que os guste. Hasta luego. Wow. Pues sí que se ve bien, ¿no? <risa> eh, pues esto es el unboxing de la Polar Cube Y que os hagáis, espero que os haya gustado eh, Así es como se ve todo Y bueno, me, me veis aquí con todo el tinglado preparado de la grabación y tal Así me lo monto yo <risa> Que lo voy a hacer Bueno chicos, hasta luego